Hacer locales comerciales, lo principal es darnos cuenta de que es el diamante para nosotros. En los locales comerciales, el diamante es la fricción, es el tránsito, es la capacidad de poder aprovecharnos de lo que tenemos gratis, ese nivel de circulación de personas. Como son personas okay, que frecuentan, necesitan cosas, necesitan resolver problemas que aún hoy aquí no lo han podido resolver en otros locales comerciales. Entonces, cuando yo puedo detectar esos problemas, lo puedo convertir en un negocio y yo a ese negocio le puedo dar una capacidad de ancho y profundidad dentro de mi terreno.